Les doy la bienvenida a Carmela y los invito a degustar estos exquisitos platos. Torre de hojas verdes, palta palmito y tomate fresco coronada con langostinos y vinagreta de cilantro. cocacha de salmón ahumado sobre mix de hojas tiernas, aderezadas con oliva, hierbas y láminas de grullento. <música> salmón rosado con salsa de azafrán y eneldo, con calabaza batida y langostino a la milana. Panzotis rellenos de gamberonis, salmón ahumado y queso mascarpone con crema de langostinos. Un menú diseñado en forma exclusiva por sus chefs. Torre helada de chocolate, helado de mascarpone con frutos rojos. Entre las entradas preferidas por sus clientes encontramos. Tabola de salumi y formaggio para compartir compuesta por jamón, bondiola, salame, sopresata, mortadela, roquefort, boconchino, y gruyère. brusqueta siciliana al alio con caponada de berenjenas, tomate, alcaparras, apio, olivas negras y albahaca. De sus postres, mis recomendados son Nostro tiramisú con veromas mascarpone, chocolate amargo y salsa espresso, pasiones de chocolate, brownie tibio con helado de crema, salsa de dulce de leche y chocolate con lluvia de nueces